Bienvenidos, eh, su soy de esta vez y quisiera dar la bienvenida a Adrián Fuentes. Gracias por, eh, por invitarnos a su local y por dejarnos a hacer esa entrevista. Eh, empecé, eh, eh, queremos empezar esta sala de emprendimiento desde los inicios. ¿no? Díganos quién es Adrián Fuentes, dónde vive, qué tipo de emprendimiento lleva a cabo y dónde se encuentra su lugar de emprendimiento. Eh, ver, esto es una Bueno, es algo que yo hice hace, hace años, como oficio, cuando llegué aquí. Estuve unos 4 o 5 años aprendiendo el oficio. Y bueno, luego después de estudiar cocina, que también me gusta mucho y demás, pues decidí montar esto. Y, y bueno, como vivo aquí, me, lugar, me ha parecido que el barrio era un sitio ideal para, ¿no? para este negocio y la verdad. Me fui en la aventura y bueno, aquí estamos. O sea, el ideal sería que tuviese algo de ahorros y demás y sí que los tenía, pero no lo suficiente como para, para un negocio de temperatura dura, aunque no sea muy grande, pues bueno, la maquinaria y demás, eso es bastante cara, sí. y, y bueno, sí, sí, sí, no solo financiación, sino un sitio que ya sabía que existía, pues que me ayudara un poco con el tema de los números y demás, pero el oficio ya lo sabía, calcular números, ayuda de cara a hacerlo bien. ¿En qué entidades buscó? Vi, Bilbao. ¿Se le concedió la primera vez? Sí, la verdad que estuvo muy bien. Si quieres aprender ahí, aprendes. Sí, sí yo creo que el personal es muy preparado y que ayuda muchísimo. Eh, ¿Ha ocurrido en una entidad de aprendizaje eh, como Bilbao, en fin, para, para, para, en este caso, formarse y poder empezar su negocio? Sí, pues este mismo cuidado a Quincha, yo creo que sí, con el mismo cuidado, ¿no? O es lo mismo. Sí, sí, mismo. No estoy... sí es lo mismo. Sí. Pues sí, con ellos, eso es todo. ¿Crees que las personas migrantes tienen una dificultad a la hora de buscar? ¿eh? Sí. sí. ¿Ok? Eh, eso es, son, son <risa> <A> ver, <risa> mi situación aquí, desde que llegué, pues aquí llevo 13 años, pues mi situación siempre ha sido regular. Sí. Pero dicen que hay muchos migrantes, bueno, que sé que los hay, que sí. tienen todas las ganas de emprender. De, de, de, de crear y, y claro muchos están en situación irregular entonces eso es un problema porque ahí no tienes apoyo financiero no te ayuda el banco no te ayudan muchas entidades porque estar en esa situación pues es bastante complicado entonces bueno en mi caso no porque siendo una persona migrada por lugar desde el principio pues se facilita mucho las cosas pero sí sí eso es, sí es un problema hay muchísima gente que no está o que tiene un visado que, no, que no le vale para este tipo de cosas o que ha venido como estudiante y luego está ha venido a emprender y no le facilita el cambio de visado, entonces sí que es, es complicado. Sí, sí. ¿Qué aspectos usted mejoraría a la hora de poder facilitar, como ha dicho antes, a las personas migrantes eh, cuando quieran buscarse una ¿Qué aspectos mejoraría, la, ya sea una entidad privada o pública? Yo lo que veo es que hay muchísima gente que está en situación irregular, que haciendo una regularización cada, cada cierto tiempo, pues eso es facilitaría muchas cosas. Yo creo que se generaría empleo, eh, que la gente fuera va a ser más atrevida, va a intentar emprender mucho más, abrirse paso, porque al no final venimos de países con, con bastantes dificultades económicas, con problemas políticos, con situaciones a veces que son muy graves. Entonces, llegar a un sitio donde, donde crees que si tienes un poco de ayuda y si estás en una situación, insisto, regular, eh, puede facilitar mucho. Eh, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, puedo tener acceso a estudiar, a la enseñanza pública. Porque, claro, con estos temas migratorios que hay a día de hoy, que todos son pegas, pegas, pegas, pues claro, eso es un aspecto regular. Sobre todo eso, regularizar. Gente joven que viene, con muchas ganas de conocer el mundo, y gente muy válida sí. y que no tiene esa oportunidad, eh, sencillamente porque el gobierno no, no ayuda a que su situación o sea regular. Yo creo que eso es lo fundamental. Si existiera ese tipo de, de, de solución, vamos, que yo creo que es la solución regularizar, sí. pues tendríamos muchísimas más facilidades a la hora de ir a una entidad bancaria, a la hora de hacer cursos, a la hora de formarse y a la hora de insertarse en la sociedad, que de eso se trata. Y por último. Eh, ¿Qué aconsejarías a una persona migrante eh, a la hora de que emprender y buscar una persona? ¿Qué pasó en la vida? A ver, como migrante hay muchos handicaps que eh, claro, bueno, los que van en nuestra contra, el no. idioma a veces es no. muy complicado. En mi caso, bueno, pues soy hispana, o pues soy, pues sí. nuestro idioma allí es el mismo que aquí, sí. entonces eso no ha sido un problema, pero sí que hay Muchísimas personas, muchísimas personas que vienen, que tienen serios problemas con el idioma. Eh, luego yo creo que como, como migrante, como en, una, en un oficio como este, que no es una cosa que en mi país sea que abunde, vamos, no lo hay, no hay chaqueterías, no hay, no hay este tipo de negocios. claro tú, Yo como cubana pues tengo que hacer el, el doble para conseguir la mitad que una persona de aquí. Entonces, sí, es, es importante eso, elegir además el web para entender, hacer un estudio de mercado y saber dónde, porque el margen de error para nosotros es mucho más pequeño que para sí. los demás. Porque cuando vienes aquí, generalmente estás sola, ¿no? que careces de ayuda, no está la familia. Una persona de aquí, pues, siempre tiene el apoyo de, de sus padres, de sus amigos, etc. Entonces, es importante. Si eres migrante, sobre todo la de apoyo es súper importante, porque yo, sin, sin todo el apoyo que he recibido de amigos, de vecinos, de pareja, yo no hubiese conseguido esto, aunque yo hubiese puesto todo el empeño. Entonces, son muchísimos factores. Es hacer un estudio del mercado muy, muy, muy profundo, es, es ahorrar, es sacrificarse, es saber que son años duros de mucho trabajo y viendo muy poco beneficio pues para conseguir algo eh, como esto que funciona pues, bueno, de momento bastante bien. Entonces, es es muy muy muy importante, sobre todo la red, la red que puedas crear porque estar solo aquí y, pues, si no conoces proveedores, si no conoces quien te ayude con, con cómo conseguir una maquinaria con cómo acceder a un curso, a una ayuda, pues puede ser muy complicado ¿no? puede ser un negocio que incluso diga voy a arriesgarme me voy a abrir y que está destinado a cerrar que no digo que no pase con este, ¿eh? pero bueno esto sí que ha llevado mucho tiempo, mucho estudio, mucho trabajo Muchas horas aquí viendo de cliente, qué cliente comercial, qué tipo de negocio, eh, entonces hay que analizarlo todo, todo muy bien porque el margen de radio es muy estreñido. Vale, eh, Muchísimas gracias por, por invitarnos a su local, por concedernos esta entrevista y por su experiencia y consejos que vienen muy bien a la hora de, de emprender y a los emprendedores que muchas veces no saben a, a, a qué se atienden eh, a la hora de querer afrontar un evento como este, gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Y sí, sí, algo, oye, Que tenga un buen día y, y que el negocio siga, o sea, que sea prospero. Pues, Muchísimas gracias, sí. espero. Vale.